Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a continuar hablando sobre las apuestas online de menores aclarando cuándo debemos preocuparnos. ¿vale? Que cada vez apueste más dinero, que pida por ese motivo dinero a otras personas para apostar en internet, que cuando está nervioso e irritado apueste y que si no lo hace su estado anímico también se ve afectado. Puede que incluso nos mienta negando que hace apuestas de manera frecuente, que otros aspectos de su vida se vean afectados por ello y que el pobre intente dejarlo pero no sea capaz por sí mismo. De desde Gaptain entendemos que este tipo de adicción, este tipo de peligro del uso de Internet para menores es responsabilidad de varios agentes de la sociedad, ¿vale? entre ellos organizaciones y empresas, colegios y familia. Por eso vamos a hablar un poquito de lo que debe hacer cada uno de estos para ayudar a que este peligro esté cada vez menos presente en la vida de nuestros hijos. A la hora de apostar online se debe introducir el DNI, pero no se les pide una acreditación real y esto debería ser obligatorio. Convendría también prohibir la publicidad que alienta a este tipo de acciones online. Un poco de manera similar a lo que ha ocurrido con el tabaco, pues que sean anuncios o advertencias reales de los peligros que confiere el hecho de, de apostar en Internet, en lugar de, como se hace a día de hoy, utilizar eh, figuras relevantes para los jóvenes eh, para promover este tipo de sitios online. Una acción que podrían llevar a cabo las instituciones sería el hecho de contribuir al tratamiento de personas afectadas de manera financiera. Se podrían implementar campañas de prevención y de formación para los jóvenes y, asimismo, también formar e informar a centros educativos y familias sobre los riesgos de este tipo de acciones online. Desde Gaptin procuramos poner desde ya nuestro granito de arena al respecto y por eso es uno de los peligros de los riesgos del uso de internet para menores que tratamos tanto en nuestro programa de Seguro Escola y la educación digital familiar. Ambos enlaces los tenéis en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.